Hoy tenemos que daros una gran noticia, vamos a lanzar un nuevo seminario, el seminario se llama "Accesibilidad Cognitiva en la Participación en Organizaciones. En este seminario vamos a presentar un estudio sobre eh, cómo es la participación en las organizaciones de las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo y además eh, vamos a tener la suerte de contar con las experiencias sobre cómo es la participación de, de varias personas con, con discapacidad intelectual o el desarrollo. Nos vemos el martes 22 de febrero de 12 a 1 y media del mediodía. Te esperamos, no te lo pierdas. ¿Será fácil o difícil participar?